¿Qué tal amigo ucraniano? otra vez aquí el muñeco compartiendo esta cosa tan maravillosa que es el proceso y la mezcla y la grabación y toda la onda y ahora pues toca el turno a los toms, en este caso esta rola tiene una introducción con toms y de ahí que pues tienen una predominancia particular en este caso en la introducción vamos a escuchar los toms, proceso alguno y con el proceso de todos los demás que ya habíamos visto qué vamos a hacer? Pues dependiendo lo que yo quiera, el sonido que yo quiera, solo completarlo, ¿no? Porque ya habíamos visto, vamos a poner los puros over solos de nueva cuenta y vamos a escuchar que ahí viene ya toda la información, ¿sí? Ahí están mis over, mis 11 en los overs. ahorita lo que voy a hacer es solo reforzar los, el, las frecuencias de los toms que quiero y para eso yo utilizo este plugin que como ya les decía el de, de Jack Joseph donde vamos a escuchar el, el, el, el tom 1 obviamente acuérdense siempre interactuando con todo lo demás ¿por qué? pues porque no va a sonar solito ¿verdad? se preguntarán por qué suenan los otros toms acuérdense que están dentro de los overs, una vez que yo ya logré el son, una base con ese sonido ajá voy a ecualizar si, sí, vamos a quitar aquí lo que les decía, frecuencia que no necesito voy a conservar un poquito de otras frecuencias, también aquí quité frecuencia, etcétera aquí tengo un poquito para darle más ataque vamos a escuchar como suena Ajá, si ¿Sí lo notan Si, sí, ahí tengo ya mi Un sonido con el Tom Ahora, luego de este ecualizador Tengo Un limitador ahí Por si las dudas Ajá si se fijan está muy sutil, muy muy sutil Y ya tengo entonces ahí el sonido de mi Tom 1 Vamos a darle su nivel ahora vamos con el tom 2 el tom 2 tiene exactamente lo mismo yo tengo aquí un, un ecualizador muy sencillo donde estoy quitando frecuencias que no que no necesito las estoy discriminando antes de pasar al siguiente proceso que es lo mismo con este mismo plugin obviamente con ciertas cosas que están distintas luego otro ecualizador si se fijan esto también tiene solo eh, estoy quitando otras frecuencias por acá que por ahí se me estaban colando y lo mismo solo por si las diule. Ajá. vamos a escucharlo Okay, ahora vamos con el que sigue Igual lo mismo Discriminación de frecuencias Que no necesito El mismo plugin de, de Jack Joseph Obviamente también con sus parámetros ya ajustados Un ecualizador Igual quitando aquí algunas frecuencias que no me laten Y también aquí tengo un poquito Exacerbando un poquito el, el ataque ¿sí? del, del, del Tom Ahí está Y ahora escuchemos No me late Ahí me late manchadillo, a ver ahora vamos a verlo en conjunto lo que voy a hacer ahora es vamos a quitar un poquito estos solo para verificar el nivel que tengo yo de estos tres vamos a bajarle un poquito a, bajarle un poquito a este ya tenemos ahí nuestra mezcla de la batería Hecha con nuestros procesos Ajá. de igual forma el tom 3 con su jack Joseph ahí digo en este caso estoy utilizando este pero pues, podría hacerlo de otra forma pero ese empecé pues, a trabajarlo me gustó la verdad es que trabaja bastante rico ahí tengo mi batería escuchemos como interactúa toda Pues hasta ahí esto de, de ya lo de la batería mezclada con sus efectos, con sus procesos Sin nada más por el momento Yo soy Leo Ramos, el muñeco de Cranion Y nos vemos en la que sigue Vamos a continuar mezclando esta rola hasta llegar al final ¿sí? Lo que sigue es el bajo Así que estate pendiente de, de ese video que viene No te lo pierdas, pórtate mal, cuídate bien Yo soy el muñeco de Cranion, el poder del rock y que el rock sea